Bueno, era el carril lento y no había demasiado tráfico. No sé qué hubiera pasado si lo pierdo. Bueno, creo que Kevin se va a divertir tanto con el príncipe que no extrañará al animal de Felpa. Será maravilloso tener la casa llena de niños. Ya quiero verlo. ¡Niños! ¡Cuidado con la escultura! Bueno, creo que mejor me voy. Antes que rompan algo Vamos al aeropuerto por la familia real Saben lo importante que es esto Los camareros llegarán en cualquier momento Y los invitados llegarán como en una hora Antes que usted haciendo una grandiosa entrada No se preocupe señora Nos encargaremos de todo es que quiero que todo salga bien. Vámonos. Se hace tarde. No quiero que haya un solo problema. Puerta abre. No habrá ninguno.